está la gente bueno llegamos a puerto norte frente al aeroparque eh, la intención es salir a pescar embarcado con el guía gustavo, gustavo almela este, bueno ir a, en búsqueda de bagre de mar también probar con el dorado a ver qué pasa en este comienzo de, de temporada aquí en el río de la plata zona norte en cuanto a pesca de, de dorado bagre de mar hay diversas opciones la verdad que un lugar de que nos permite practicar de, eh, pesca de, de diversas especies así que bueno, vamos a ver qué pasa, está complicado nos toca viento sur, sudeste, medio fuerte la intención es ir para Ollarbide y para el lado de, del Guazú hay mucha navegación vamos a ver si podemos salir intentar este, lograr algunas imágenes pero está muy picado el río después vamos a mostrarle más adelante la salida y se van a dar cuenta así que bueno, esperemos poder salir a pescar y tener suerte nos vemos ¿Sale? no, pero motel, la, camiseta. la camiseta no, ya está, está muy abrigado Jale, Jale. No, a no pescando la de tararira, la de payo no, no, no me diga que te gusta pescar tararira vas a pescar tarucha ¿eh? <risa> que no sabía, ¿cuánto saco, <risa> 30 sacó? Sí, entre 20 y 30 también. ganas de pescar que ya está pescando acá en el apartadero 800 me gusta que seas así de pescador exagerado digamos no es mentir es exagerado pero se le vaya a la caña no, no, la tengo yo. vamos Rodri, fuerza, ahora tenés cerquita, ¿eh? ahí está, justi vamos Rodri, ya, escuchame, llegaste 5 minutos ya, tu primer bagre de mar de pescador Bastante bien, ¿no, Rodri? ¿Te gusta cómo cabecea? Eh, la línea y el que tiró también, ¿no? Tiró el guía también, ¿no? ponete este, Rodri, sacamos una foto. Sacamos una foto, ¿eh? segundo Ah, con lombrila la Marieta. Sí, pero tiene Pandora. Bien, bien, Variadita, ya dos piques. ¿eh? Vamos. ¿La conocida esa? Rodríguez. Marieta se llama. No solo Marieta, te pincha... Sí, We'll be ¿Ojo que... ¡Ojo que pincha, eh! ¡Ojo que se pincha! Eh? ¡Un porteñito! Pescaste, ¿no? que sacaste? Varios bagre. bagre amarillo un bagre de mar, un bagre blanco y bueno, nos pescaron la taralina, ¿no? ¿Te gustó la pesca? Algo sacaste, por lo menos fuiste que más pescaste. Otro día venimos nuevos, ¿sí? Otra palota, otra palota, otra palota Tiene un cabeza amarga, eh Ah Acá Acá estaba la pesca, papá Tres lucas Bien, Rodri, Rodri Acá, Rodri, Rodri